¿Cómo están, cabros? ¿Cómo está todo en casa este sábado 20 de junio? ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo está todo desde sus casas? Yo acá estoy... Acomodándome un poco <risa> Hoy día no voy a hacer directo, cabros, pero... ...dado las circunstancias de que pasaron algunas cosas durante esta semanita... ...pasaron hartas cosas la verdad... Eh, ...me decidí, me decidí a empezar con ustedes... ...compartir este día sábado 20 de junio... ...y que tuviéramos un directo más de esos que nos encantan para pasar esta cuarentena... ...la cual nos tiene a todos hasta las pelotas... ...así que espero que estén bien cabros, espero que hayan tenido una buena semana... Para todos, ...sobre todo para los que han estado trabajando... Como yo, que me tocó volver a trabajar a, a la oficina y, y más encima me tocó lluvia, me tocó frío, me tocó asqueroso, weón. Eh, así que, nada, pues, weón. Hoy día vamos a empezar... O sea, como nunca, como nunca... Hoy preparé el directo, weón. <risas> Esas weas no pasan nunca. No, pero material que yo creo que es bastante interesante y por eso más que nada también quiero hacer el... Eh, quise, quise hacer el directo, no, no tenía muchas ganas, les voy a ser súper, súper, súper, súper franco, pero eh, me decidí, me decidí, acá estoy. Oye, cacharon que ahora saqué la luz de atrás, eh, o sea, la luz de, de ambiente, dejé solo la luz principal de la cámara. No sé si se ve bien, espero se vea bien eh, y les guste. Les guste porque cacharon que hay como lucecitas de fondo. ¿Para qué les voy a decir que son las luces de Navidad que tengo puestas hace como dos años y que nunca las saqué? Pero, no sé, quise probar, quise probar. <risa> Encuentro que se le da un toque más, no sé, un... Bueno, no sé, ahí la dejo, le da un ambiente más distinto, digamos. Porque como les comenté al principio del directo, les preparé algunas cositas. Eh... No piensen que me estudié la OEA porque no lo hice. Yo no soy de estudiar eh, estas cosas. Simplemente bajé un poco de información, esto me va a servir, esto lo puedo leer, esto se lo puedo mostrar. Y eso fue lo que hice. Preparé algo. Traté de leer lo menos posible porque la gente se aburre. Así que trata de leer lo menos posible. Ya. Eh, Francisco Salamanca, buena, velado, buena, bro. Bueno, lo primero que les traigo, y este es como un tira y afloja, más que... Más que yo solamente hablar, me gustaría leerlos a ustedes también. Y yo creo que esta va a ser como la parte más extensa. Shit, me equivoqué de video. La puta madre. Me equivoqué de video, la concha de tu madre. ¿Por qué me...? Ok, ahora sí, borré. Ahora sí. Bueno, les comento. Esta semana... Eh, como les dije hace un ratito atrás, me tocó volver al trabajo. Y cuando fue que llovió, creo que fue el martes o el miércoles, que cayó una lluvia más o menos. El video que ven ahí de fondo soy yo yendo para la pega. ¿Cachai? Entonces, ¿qué me pasó? Que tuve que ir a trabajar con lluvia, ya que... Bueno, en mi trabajo yo tengo la opción de poder ir al trabajo en un bus de acercamiento que coloca la empresa. ¿Cachai? Eh, pero, dado todo este tema de COVID, eh, no quiero arriesgarme innecesariamente. Espero se entienda. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? Yo tampoco no soy muy partidario de andar en moto. ¿Cachai? O sea, de andar en moto cuando llueve. Trato de evitar andar en moto cuando llueve. ¿Cachai? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, eh, y, y siempre, de hecho, he, he sido partidario de, de, de recomendar a la gente no andar en moto cuando está lloviendo, porque imagínate que ya de por sí andar en moto es peligroso. Eh, andar con lluvia aumenta las posibilidades de tener un accidente por lo menos en un 30-40% más. ¿Cachai? Entonces, eh, es cuático el tema. No, no hay que tomárselo a la ligera. ¿Cachai? Pero, como por temas de COVID y tratar de mantener distanciamiento social, ¿cachai? Eh, preferí andar en moto, irme al trabajo en la moto y mojarme un poco, que, que al final mojarse no le hace nada mal a nadie, a mí, a mí tampoco no me, no me da lata mojarme, si más que nada es por un tema de seguridad propia. Eh, en fin, la cosa está que me fui al trabajo, y, y eso es lo que quiero conversar con ustedes, ¿cachai? El tema de la lluvia, manejar con lluvia, este día... Hace poquito, hace algunos días atrás que cayó esta lluvia más o menos fuerte. Eh, ¿Qué me pasó? Salí con miedo. ¿Por qué se preguntarán? No por el agua, no por estas cosas, sino que yo, el pelota, porque no, no tiene otra eh, palabra para la, señal, para la señal internacional, tonto. <ríe> porque hay gente que me ve afuera y no entiende alguna jerga chilena. Eh... Se recuerdan que yo me fui a la ruta, a, a, o sea, perdón, al, a la aventura sureña y tuve un percance y tuve que cambiar la, tuve que cambiar la rueda trasera. Ya, pues esa rueda trasera era, primero que todo, es una rueda de doble propósito. No es un neumático para este tipo de motocicleta. Era un neumático para una doble propósito. Esa es una. Dos. Eh, estaba demasiado gastado. O sea, esa weá la, la compré y la, se la puse para la aventura sureña para salir del viaje y poder volverme a Santiago. Y tres, desde ese tiempo, o sea, estamos hablando desde enero y estamos a junio, todavía no la cambio, todavía la tengo afuera. Entonces, todavía la tiene puesta la moto. ¿Qué pasa? Que cuando me tocó salir este, este día con lluvia, estaba así, ¿cachai? No me entraba un alfiler por el culo, así, tal cual. ¿Por qué? Porque... Yo dije, ya, me voy, en, me voy en la moto y chao, llego al trabajo. Pero igual iba preocupado. ¿Qué pasa? Que, que si en algún punto, en algún punto tengo que frenar brusco, tengo que hacer algo, doblar ese neumático que tengo puesto, no va a dar el 100%. Entonces iba mal, estaba así como, iba preocupado, no, no quería caerme. Me, me preocupé de colocarme mi impermeable para salir y mojarme lo menos posible pero iba todo bien, iba todo bien con mi impermeable, yo iba súper feliz. Pero eh, recuerdo que estaba, ahí un paso bajo nivel, hermano, y la wea estaba lleno de agua. Y yo no lo vi. No me fijé que estaba lleno de agua porque la mica de mi casco es oscura, es, no, perdón, es tornasol. Y cuando se moja, pierdo algo de visibilidad. ¿Está mal? Sí, está mal. Demasiado, de hecho, cuando yo voy, de hecho, cuando me fui a la aventura sureña, lo que hice fue sacarle esa mica tornasol, porque sabía que me iba a topar con lluvia, y le coloqué una transparente. En esta ocasión salí con la mica tornasol y me pasó la cuenta, porque de haber sabido que estaba mojado ese paso, o sea, que estaba inundado ese paso bajo nivel, hubiese pasado más lento. Pero como no lo vi y lo vi muy encima, yo dije en fracciones de segundo, lo primero que pensé fue: bueno, si freno brusco, me voy a caer por los neumáticos. Eh, y dos eh, con el con la, con el agua que estaba ahí estancada eh, más fácil caerse cuando uno frena a brusco así que dije yo mmm, ya pico a la fe y pasé a la misma velocidad casi no frené y qué hizo eso que el agua me pasara por arriba <risa> toda esa agua culiada. ya una cosa es que te caigan gotas ya pero otra cosa es que te tiren un balde ¿Cachai? Y eso fue lo que pasó, pasé tan rápido Que la, el agua que estaba abajo Pasó por arriba de la cúpula Y me cayó todo en la cara, weón, así literal Así, ¡puf! menos mal, weón Que tenía la mica cerrada Si no hubiese quedado todo mojado así por dentro El casco y toda la weón. eso fue Después llegué al trabajo, llegué todo mojado Porque con ese baldazo que me pegué de, por el paso bajo nivel Se me pasó el agua por todos lados pues se, se me metió por entre medio de lo De la ¿cómo se llama? De las mangas, weón eh, Se me metió por por debajo del, del pantalón, en toda la weá, la, la verdad me mojé bastante. Como que todo lo que me había salvado, cagó. Y, y eso pues cabrón, y, y más que nada también quería comentarle a ustedes que tengan cuidado cuando manejen con agua. Eh, ya está empezando a caer más agüita, de hecho creo que ayer tenía que haber llovido no llovió pero bueno, creo que la próxima semana va a caer más agua. Esa fue mi experiencia de esta semana, que me fui así para el trabajo por temas de neumáticos. Les recomiendo cabrón. Eh, los neumáticos son como tus zapatillas weón. o sea, te, si, si quería ir a hacer trekking no podía ir con, con zapatitas, o sea, con zapatos de, de vestir pues, weón. ¿Cachai? No, espero se me entienda a lo que voy ¿cachai? entonces, si, si querís meterte al agua, eh, o sea si querís manejar con lluvia, tenéis que tener un buen estado de neumático y unos neumáticos que te sirvan ¿cachai? no como las aguas que tengo yo todas gastadas cuadradas más encima y que más encima son doble propósito por una moto que no sirve o sea, para una moto que no es. Entonces, es complicado. Ten, cuiden mucho esas cosas. Yo, o sea, no soy yo el ejemplo, claramente, porque les estoy contando lo que me pasó. Pero se los comento a ustedes para que eh, no lo hagan, ¿cachai? Les comento mi experiencia por eso mismo, para que no lo hagan y no les pase. Así que espero les sirva. Y bueno, mojarse un poco, lo de menos, ¿cachai? Yo creo que es más peligroso caerse. Es más fácil caerse. Y siempre llevar una, una ropa de cambio, que es lo que hice yo. Y menos mal lo hice. Porque con ese baldazo que me pegué por el paso bajo nivel. Llegué al trabajo y me cambié ropa. Así que, zafé. Los voy a leer a ustedes. <coughs> ¿Qué tenemos acá? Tenemos a... No. Eh, Alvarito dice, estabas jugando al cágate de frío. ¿Ganaste? No. No, de hecho no pasé frío. En la moto. De hecho es raro que pase frío en la moto. No sé por qué pasa más frío cuando estoy caminando en la calle que cuando voy en la moto. Que igual trato de vestirme bien. En el sentido de andar bien protegido. Colocar mi chaquetita de cuero. Eh, no sé si está cayendo agua al impermeable. Que te ayuda bastante para el frío también. No, la verdad no pasó mucho frío en, en la moto. Para serles franco. El Sebastián dice... Como dos caídas en lluvia. Uno frenando, acercándome al semáforo. ¡Mira! Otra cosa que se me fue, con el comentario de Sebastián me acordé eh, Uno frenando, acercándome Al semáforo Se, eh, se me frenó la, la rueda delantera O sea, me imagino que se te bloqueó Y al suelo, y la segunda eh, Fue virando, que se me fue la rueda trasera Y al suelo también Oye, eso, eso que nos comenta el Sebastián Es súper, súper, súper importante güey. Por ejemplo, a mí cuando Cuando manejo con agua Cuando está cayendo agüita, aunque sea poca No importa, pero si el pavimento está mojado lo primero, lo primero, lo primero, les aconsejo, cabros, weón, bajen la velocidad, weón. Bajen la velocidad, no sean tontos, weón. Eso es lo primero que tienen que hacer. Mira, piénsate que un auto tiene cuatro ejes, tiene cuatro ruedas, ¿verdad? Si, si el auto le patina una rueda, tiene otras tres. A ti te patina una y chao, que es el caso que le pasó al Sebastián. Eh, ten, cuídense mucho, weón, cuando, cuando anden en moto y el pavimento esté mojado bajen la velocidad, no sean tontos, no hagan movimientos bruscos, ¿cachai? En el sentido de que, no sé, de moverte rápido para allá, moverte rápido para acá, que es lo que uno a veces hace cuando está conejeando, no hagan esas hueas, porque cualquier movimiento brusco en pavimento mojado puede hacer que se te resbale la rueda. Eh, frenar brusco también es otra cosa, eh, así que ojo, ojo con esas cosas. Y otro punto que me hizo acordarme el Sebastián, que no hablé recién, eh, de lo que del día a día manejando en agua es la distancia la distancia entre vehículos te juro que yo cuando salí ese día creo que acá no se nota mucho en el video que les tengo de fondo pero eh, weón, es cuático es cuático como la gente se pega atrás en la carretera va un auto acá y el otro acá atrás weón, pero es paloyo es, es, yo veo esa weá y sé que yo digo weón el de al frente frena un poco. Y el otro se lo lleva por encima. Porque no alcanza a frenar. Imagínense ustedes. Bueno. Imagínense ustedes. en Andando a más de 90. En la carretera. No teniendo distancias. Distancia. De frenado. Bueno. Eh, imagínate frenar brusco. Bueno. Lo primero que vaya a hacer. Va a ser que vaya a quedar de. Ahí de pega loco. En el parabrisa trasero del auto. Bueno. Así que. Tengan mucho cuidado y mantengan la distancia. Ya de por sí, manejando con el pavimento, el pavimento seco. Tienes que mantener tu distancia. Cuando está lloviendo, tiene que ser más aún. Y eso es lo que yo a veces no entiendo y es lo que no veo en la carretera. Mira, ahí ese weón que vieron ahí recién del auto blanco, ni siquiera me dio el sed al paso. El weón está entrando a la carretera y ni siquiera me dio el paso a mí para pasar. Sino que llegó y se metió. Yo tuve que frenar para que el weón pasara. Entonces... Eh, ¿De qué clase, de, de, qué clase de, de persona estamos hablando que están manejando así? Sobre todo en lluvia Mira, creo que en esta parte se nota bastante que los autos van muy pegados De hecho, yo mi distancia con el vehículo de al frente tampoco la tengo mucha ¿Por qué? Porque el weón que tengo atrás no me deja tomar más espacio ¿Cachai? Y aquí lo único que atiné fue ya como había ataco, me tiré más a la derecha para evitar que si algún hueón me choca por atrás, no estamparme con el de al frente ¿cachai? entonces eh, ten, tengan mucho cuidado cabros, tengan mucho cuidado traten de, de mantener distancias y si el hueón que tienen atrás no los deja mantener más distancia de la que necesitan eh, traten de correrse y dejarlos que pasen porque lo, lo, lo ideal es que ustedes siempre van a estar en pérdida contra un auto Así que cuídense, cuídense mucho, cabrón. Así que ese, ese es mi consejo, en realidad, ese es mi consejo. El Patrick y el Ría dice los neumáticos, bueno pues sí, pues ween, los neumáticos, siempre, como les comenté al principio, es que hay que tener eh, harto ojo con los neumáticos, weón. Es lo principal, sobre todo cuando uno va a andar en temas adversos como pavimento mojado, tierra eh, y, y toda esa weá, ¿cachai? Así que cuídense mucho, cabrón. Maximiliano dice Bueno, yo después de mi caída Empecé a tener miedo a los pisos Que se veían con agua Y ahora para poder ir al trabajo Tuve que, tuve que andar con lluvia eh, Pero la CBR se pega súper bien Y es mi primera moto Soy de Talagante La tengo hace 6 meses Nos comenta Maximiliano eh, Mira, los neumáticos Neumáticos me, me cuesta pronunciar esa palabra cuando la digo sin pensar Los neumáticos eh, que vienen normalmente de fábrica, eh, son neumáticos generales, ¿cachai? Que son como netamente para andar en la calle, pero les recomiendo yo que si en algún minuto tienen la posibilidad de comprar algo mejor, háganlo. Si está dentro de sus posibilidades, háganlo. Cambien los neumáticos por algo mejor. No son tan caros, pero la idea es que ustedes también compren algo de calidad y no compren cosas baratas, que en una de esas, si compran un neumático más barato, puede ser hasta incluso de menor calidad del que tenían antes. Así que traten de informarse también de eso. a mí me Yo tengo un sentimiento encontrado con lo que acá dice Maximiliano, que yo encuentro que los neumáticos que vienen con la CBR 300 no son muy buenos cuando hay agua. Eh, de hecho, me pasó un par de veces al principio, cuando la empecé a comprar, o sea, perdón, cuando la compré, me, me tocó pasar por un, algunos puntos con agua y sentí que la rueda patinaba mucho, la verdad. Eh, discrepo un poco de lo que nos comenta Maximiliano, pero son experiencias personales, así que se respeta, se respeta. El George, buena George, dice, jaja, a mí me da cosa igual. Si puedo evitarlo, lo hago. Con la, con la vaguada se me arranca la moto. Imagino con lluvia. Aquí todo es barrial con lluvia. Claro, me, puta, imagínate el cemento húmedo, ya es brígido, eh, la, la, la tierra con agua, ya hay barro y todo esa shit, es peor, pues, bueno, es peor, y sobre todo también es, no, no tan solo te pone en riesgo a ti, sino que también ese, ese tipo de situaciones, por mucho barro, para estas motos por lo menos, la, la, las de ciudad, eh, también las desgastáis de una manera que no es la más conveniente, por decirlo de alguna forma. Eh, así que tengan ojo también de dónde metemos la máquina Por ejemplo, el, ¿quién fue? El, el bomber pues, Aquí un claro ejemplo, el bomber tiene su R3 Y cuando llueve, para irse al trabajo Pasa por una calle de tierra que muchas veces está con hoyo Y mucho barro Y el otro día, el otro día se sacó la cresta por ahí ¿cacháis? Se sacó la cresta, toda la hueá, la moto la hizo cagar y todo, o sea, o sea no es que la moto haya dejado de funcionar, pero rompió un par de cositas y quedó ahí, todo molido, se, se cayó, ¿cachai? Así que, ojo, tengamos ojo también de dónde metemos la moto y si la moto da para, pa, para dónde la estamos metiendo, ¿cachai? Eh, la María Cristina dice... A mí lo que me complica de la lluvia es la visibilidad. Es muy complicado ver el camino cuando llueve. Sobre todo si es muy fuerte. Eh, yo procuro ir lento nomás. Es que eso es lo que yo les comentaba. O sea, ir lento te faculta para muchas cosas. Reaccionar mejor ante una situación adversa. Eh, te permite ver con anticipación mucho mejor las distancias y lo que se te viene. Y como también dice acá, puedes ver, o sea, la, cuando llueve se, se te dificulta mucho la visión, ¿cachai? Entonces lo mejor es un poquito más lento, eh, creo que es lo mejor. Así que muy, muy bien hecho María Cristina, eh, que de verdad es lo mejor. Es lo mejor bajar las revoluciones un poco, demorarte más para donde vais, pero ir seguro, ¿cachai? El Beast Track dice: Pelao, tira de las orejas a los weones que siguen saliendo a pistear en estas circunstancias. Bueno, es que. Bueno, yo puedo dar mi opinión, pero. Eh, de ahí a tirar la oreja, yo creo que es más complicado, porque yo. yo, ¿Quién soy yo para retar a alguien por, por salir a pistear, weón? ¿Cachai? Pero. Pero creo, creo que no está bien. O sea, poner en. Porque no solamente tú te estás poniendo en riesgo al salir. A manejar con lluvia, sino que al mismo tiempo estás poniendo en riesgo al resto. Eh, sobre todo si salía a pistear a lo campeón, ahí a los champions es complicado, te podéis caer. Sobre todo si les pasa algo similar de lo que me pasa a mí: que mis ruedas no están aptas para andar en la lluvia porque están desgastadas, porque no son para la moto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una culpa que tengo yo que tengo que arreglar. O sea, eso lo tengo más que claro. Así que. Eh, He hablado caleta y me sé qué. Eh, lo tengo más que claro. Así que, cabrón, háganme caso. No sean huevos. <risa> lo dije. Lo dije que qué. ¿Cómo colocar film? ¡Ah! Buenísima. Es eh, films. Sí, ahora sí. Films. No films. Ya, pero filo. Ahora, ahora entendía a qué te refería. Ya. Eh, María Cristina, mira. Lo que tú me estabas hablando, este, este video que voy a colocar ahora del producto te podría servir por lo que me comentabas de que no, no se logra ver por, por, la, por mucha lluvia yo he visto esta wea pero no sé qué tan factible sea colocarlo en el casco en la visera de así que no sé lo, lo, lo voy a colocar para que entiendan de qué, de qué estoy hablando pero como les comento no sé qué tan factible sea colocarlo en la visera del casco Déjenme arreglar esto, que tengo que hacer unos chanchullos, más o menos, para que podamos ver. Ya. Eh, tengo el audio del escritorio bien, sí, para no estar colocando la Watt dos veces. Mira, si se fijan... Espérenme. Bueno, acá está colocando el producto, que prácticamente es como una mica... La está mojando y la pega en el espejo retrovisor. Después me imagino que la saca. Y queda como una lámina pegada. ¿Cachai? Y ahora lo va a mojar. Y el agua no se pega, sino que escurre. ¿Cachai? Ya. Esto lo he visto en muchas partes. Eh, pero no sé, como les comento, qué tan factible sería colocarlo en un... En la visera de tu. de tu casco. ¿Cachai? Así que habría que probarlo. Lo que voy a hacer y me comprometo. Voy a comprar el producto. Lo voy a comprar. Y lo voy a comprar en AliExpress. Cosa que si el producto es bueno. Ustedes sepan. Ah, te vuelvo a comprar en Aliexpress. Salió tanta plata. Bla bla bla bla bla. Lo voy a comprar en Aliexpress, la web Y se los voy a. Se los voy a mostrar las cosas no están llegando tan se demoran un mes más o menos así que a lo mejor en un mes más les puedo mostrar eh, qué tal cómo me fue lo voy a comprar pero como les digo no sé qué tan factible sea pegarlo ahí a lo mejor el pegamento no es muy bueno como el viento te da de frente al casco porque si lo colocáis en el retrovisor del auto el viento no le pega directamente cachai porque está mirando para el otro lado pero a lo mejor es distinto si tenía el viento pegándote en el casco de frente entonces pues se puede salir entonces eso, esas son cosas que me gustaría revisar. Pero eh, creo que podría ser un muy buen producto cuando llueve mucho. Podría ser un buen producto para complementarlo. ¿Qué más tenemos acá? Al Vialino98 dice, hola Pelado. Algunos consejos para empezar con MotoBlocks. Buenos videos, bro. Yo en una caída de lluvia eh, contra un furgón escolar me patinó la moto. Y al... Perdón, me patinó la moto al parar en un semáforo. Ahí caímos de nuevo. Lo que nos comenta el Vialino, ahí caímos de nuevo en, la, en el tema de la velocidad y la distancia que tenemos con los vehículos cuando hay lluvia. Eh, uno dice, puta weón, eh, no es que es, es de maricón ir más lento. Lo comento porque en algún más de oportunidad lo he escuchado por ahí. Encuentro que son pensamientos un poco retrógradas, pero lo he escuchado y se los comento a ustedes. Que es de maricón ir más lento, que aquí que que no, que hay que ir rápido, o sea, al final uno no es de azúcar. M mucha, muchas cosas. Pero cuando se sacan la cresta y quedan tirados con un brazo menos, ahí es cuando, ah, tenía que haber ido más lento, ah, tenía que haber tenido más cuidado. En fin. Eh, eso, por favor, distancia y velocidad cuando llueve, mantén el Néstor dice, lo intentaré peladito. <risas> El Néstor, bueno. Oye, eh, Francisco Salamanca dice, neumáticos mojados o húmedos igual a caída. No necesariamente si tomamos, eh, tomamos conciencia de lo que estamos haciendo y tomamos, eh, hacemos, tenemos acciones preventivas para que no nos caigamos. Así que no necesariamente un neumático mojado... Es caída. Depende mucho de las acciones de lo que hacemos, de la velocidad, del, del entorno también. Porque nosotros podemos ser, ser el mejor conductor del mundo, pero si el de adelante o el de atrás es un hijo de puta, vamos a cagar igual. Carlos Mena nos dice, Hace como un año atrás, doblando y por, fre eh, doblando y por frenar, me patinó la rueda sobre el paso de cebra. ¡Uh, hermano! Gracias Carlito, me hiciste acordarme de otra cosa más que también se me estaba escapando en los consejos que les quería dar para el agua. Eh, y eso fue por frenar para evitar un saco de wea que, se ad que me adelant que adelantó donde no debía. Mira, acá hay dos cosas. Lo primero que es lo que les comentaba recién. Que nosotros podemos ser los mejores conductores de la existencia en la faz de la tierra. Pero si el weón de adelante es un saco de wea y el weón de atrás es otro saco de wea. El weón del lado es de otro saco de wea. Nosotros vamos a salir perdiendo igual. Por eso tenemos que conducir a la defensiva, hermano, a la defensiva. Y bueno, por uno muchas veces por evitar al, a otros conductores que, hace, que hacen eh, acciones indebidas en la carretera, nosotros muchas veces nos llevamos la peor parte. Que también me pasó a mí cuando me chocaron. Yo no tuve la culpa cuando me chocaron. ¿cachai? Fue la persona que me chocó, que hizo algo que no tenía que hacer. Eh, bueno, lo que les comentaba, que me hizo acordarme Carlos con su comentario, es tener mucho, mucho, mucho cuidado con la pintura que hay en la calzada, en, en, en la carretera, en la calle, donde estén pasando con la moto. Tengan mucho cuidado con la pintura, sobre todo si es pintura reciente. A reciente me refiero a hace un par de meses. ¿Por qué? Porque esta pintura... Ya después de un año más o menos, por lo que he cachado yo, no soy experto en pintura eh, de calle, pero eh, más o menos algo entiendo. Y algo se nota cuando vais manejando, porque tú caché cuando pintan y ya después de un tiempo la pintura casi no se ve. Cuando la pintura la pintan, le echan alguna... Algún, ¿Cómo se llama? Es como un... Es como un polvito que le echan encima. No sé para qué. Es. Creo que es para que re haga reflexión de luz. Creo que para eso es. Para que quede reflectante. Cuando está seca y recién pintan, le echan eso. Y es peligroso pasar con la moto porque podéis patinar. Cuando se moja esa pintura, es mucho más resbalosa. Entonces es mucho más fácil caerte. Si se fijan en el video que tengo de fondo... Eh, Ahí hay unas líneas blancas. Esas líneas blancas, frenar encima de esas líneas es sumamente peligroso. Te podéis sacar la cresta. Y de hecho, mira, ¿vieron recién pasar una línea que está justo al medio? Esa línea debe tener unos 2 metros más o menos de longitud. O más, creo que es un poquito más. Imagínate frenar sobre esa... un freno, Una frenada de emergencia sobre esa flecha. Sobre esa flecha mojada que está en la carretera justo al medio. Imagínate para una moto como es Para el vehículo le da lo mismo El vehículo va por, al, va por el medio Y la flecha le va a pasar por debajo Y no va a pasar por encima de la rueda Pero la motocicleta Si sí te podéis mamar una de esas esa flechas Y frenar brusco Y irte a la mierda Así que tengan harto cuidado Con el tema de manejar Y hacer eh, acciones eh, O movimientos bruscos Frenados bruscos sobre pintura Es peligroso para ustedes Se pueden caer Alejandro Reyes nos dice Hermano, una vieja culia ayer venía contra el tránsito ¿Qué paja? Oye, weón, mira, discúlpame Alejandro, weón Ayer, cuando me venía del trabajo Weón, pero les juro que Qué paja, qué paja Esos son minutos, segundos que uno dice, weón Qué paja no haber tenido batería en la cámara, hermano. Caché que venía del trabajo y había un taco de la mierda, como buen día viernes, y ya me venía por el medio, los vehículos tantos parados, así que podía irme por el medio tranquilamente. Y de repente llego a un sector donde los autos ya empezaban como a tirarse para el lado porque algo, se veía que había algo ahí al frente que no dejaba pasar. Y de repente llego ahí y había un auto dado vuelta, hermano, así, pa, dado vuelta. Y más allá había otro auto dado vuelta Y yo, what? Oh, no tengo batería, conchet <ríe> o sea, qué paja, weón Qué paja, weón Habían como 50 pacos, weón No, no había No habían ambulancia ni nada No sé si eso había pasado hace rato Y se habrán llevado a la gente más grave Pero por lo menos en ese minuto no se veía ambulancia No se veía nadie en grave pero habían dos autos dado vuelta, yo en Vespucio weón, y yo, oh, la concha tú vale? ¿por qué no tengo batería? Y bueno, me lo perdí. En fin. Volvamos al comentario de Alejandro, dice eh, vería en, en sentido contrario del tránsito, la vieja nos comentaba. Y la weona dobla a su izquierda, y yo iba recto para no chocarla y salir volando frente, obviamente, porque si, al final te le iba a comer por el costado del auto. Eh, y por el piso, eh, espérate frené, y por el piso me caí y la moto choca al auto. Fuck, niggi. ¿Y eso fue con lluvia? ¿Eso fue con lluvia lo que te pasó? Espero, bueno, te caíste igual, pues, weón. Espero estés bien, pues, weón. porque me imagino, me, me imagino más o menos el escenario y qué fue lo que pasó. Pero lo importante es que tú no choques contra el vehículo, hermano. Si te caes y te resbalas, bueno, vaya a quedar pelado. Eh, vaya a quedar pelado, pero eh, es mejor quedar raspado por el... ...la abrasión del cemento... ...y la fricción ahí contra el cemento... ...a que tú te caigas... ...y choque contra el auto... ...así que... ...espero... ...o sea, es bueno que la moto haya sido la que chocó contra el auto... ...y no tú... ...puta, espero que estés bien, pobre pues, ...el Brian... ...Brian Tolk dice... ...hola, buena, buena, pelado, buena, buena mi broda... ...cómo va todo... ...Alvarito dice... ...lo recomendable con lluvia es mínimo Aumentar la distancia de seguridad al menos al doble Exactamente, lo que yo les comentaba O sea, no les dije el doble, pero es aumentarla aún más El problema de esto es que muchas personas no entienden esa weá No lo entienden ¿Y qué pasa? Que yo tengo una distancia, no sé, estoy especulando O dando un ejemplo 60 metros de distancia con el Wanda al frente y voy a 100 por hora ¿Cachai? Yo puedo tener esa distancia, pero ¿qué pasa? Que viene el saco hueá por la pista de al lado Viene, viene, tranquilito Ve el espacio, que yo tengo mi espacio De seguridad Y viene la hueonada, pum, y se coloca al medio Y ahora ya no tengo 60 metros, tengo 30 De una, en un segundo Y justo el hueón de al frente frena Y como ya no tengo los 60 metros de distancia Tengo 30, me doy con el hueón que se me cruzó Por el frente, ¿cachai? Entonces eso los hueastancios no lo entienden Yo no sé dónde sacaron la licencia En serio, me lo pregunto todos los días me lo pregunto todos los días, hermano. O oh, el saco guay que se te pega atrás. Y más encima te hace cambio de luces para que te apurí. Ya. Yeah. Pero bueno. Eh, eso. De repente me da rabia cuando manejo, weón. Pero paso, paso mucha rabia, weón. De hecho, a veces trato de no pasar mucha rabia. <risa> en serio, güey, Conmigo mismo digo, puta el saco guay, weón. ¿Cómo hace esa weá, cachai? No piensan los demás que están manejando a sus lados Si no va solo en la calle Así como que toda esa wea, Como un cascarrabias culeado así Viejo mierda así. <ríe> No peleo con los huevones, Pero así como que Mi cabeza dice Puta conchetubare En <ríe> fin El Manuel dice Todos pasamos rabia por sí Me imagino weón Yo voy pasando rabia todo el día weón, Cuando voy manejando weón. Eh, Frank Olivares dice, los neumáticos que vienen de fábrica son de más baja calidad en varios modelos de marca importante. exactamente, eso es tanto Honda, Yamaha, Suzuki, bueno, todos los neumáticos que vienen de, de fábrica con las motos normalmente no son de muy buena calidad, a no ser obviamente que estemos comprando una moto grande, ahí ya es otro cuento, ahí es otro cuento. Porque tiene mejor prestación y toda la guay. Y vienen con neumáticos de mejor calidad. Pero cuando ya estamos hablando de 400, 300, 150. Créeme que es difícil que vengan con neumáticos buenos. Y eso pues cabros. Vamos a cerrar esta parte de lluvia. Ya llevamos conversando una hora, weón. Una hora. Es caleta, weón. Conversamos hartos de la lluvia, weón. Es un videito que habla de... Eh, un anuncio que se hizo hace poco su, Bueno, no hace poco está hablando, Se está hablando de esto hace rato Hace como un mes atrás Pero ahora hace poco, la semana pasada y esta semana Como que sonó fuerte el tema Que anuncian Modificaciones en las tarifas De las autopistas urbanas No sé si todos los que me ven Usan las autopistas Por lo menos yo, la, yo sí las uso Y las uso mucho eh, Así que, cabrón les traigo un videito que sale, o sea, salió en el canal, en un canal nacional. Obviamente en, ahí, bueno, ahí aparece un fragmento. Y la idea es que veamos esto. Yo no he visto este video, les voy a ser franco. Yo no lo he visto, eh, pero... Lo vamos a ver ahora y lo vamos a comentar. Dura seis minutitos. Estado no escuchamos. ...en una de las cláusulas del contrato. Y dijimos también... ...que a partir del primero de julio... ...deberían haber nuevas e importantes rebajas. Por eso eh, hoy día quisiera eh, anunciar... ...parte de esas rebajas que se van a producir... ...a partir del primero de julio... ...y que van a incluir también... ...en forma muy relevante... ...a la autopista Costanera Norte... ...que se suma, pues tiene un sistema de tarificación semestral... ...y va a tener entonces sus cambios... ...a partir del primero de julio. En el caso de Costanera Norte... ...autopista Costanera Norte, desde el primero de julio... ...y con rebajas que van a subsistir hasta el 31 de diciembre de este año. De 113 tarifas de saturación que tenía esta autopista hasta ahora... ...por velocidad, van a ser reducidas a cero. Se elimina la totalidad de las tarifas de saturación... ...que tiene esta autopista por velocidad y de las tarifas punta... ...es decir, las tarifas de nivel medio que tenía que tenía 103, bajan a 8, es decir, se reduce el 92% de esas eh, tarifas y media. ¡Ah, mucho texto! Da Una rebaja bastante considerable, o sea, bueno, estamos hablando de plata. Dice que el ahorro mensual total segundo semestre sería de 41 mil pesos, o sea, no deja de ser dinero la rebaja que están haciendo. Por su parte, en el caso de la autopista Vespucio Sur, también es la me va a me una rebaja mismo. significativa a partir del primero de julio. En este caso de esta autopista se va a eliminar el 100% de las tarifas de saturación y de punta que están hoy día activadas por las mediciones de velocidad. Yo me he dado cuenta de este, de este cambio. Cuando yo viajo de mi casa al trabajo, paso por... Todo autopista Vespucio Sur y por parte Vespucio Norte. Y hay un tag que vale, que justo, bueno, eh, siempre he odiado ese tag porque es justo antes de la salida que yo tengo que tomar para ir al trajo. Pero en fin, ese tag vale 1040 pesos. 1040 pesos. Solamente ese tag. Y me lo tengo que mamar porque justo hasta la salida no, no, no, lo, no, lo puedo, no me lo puedo pasar. O sea, saltar. Y últimamente... Ese, estamos hablando de horario punta, últimamente cuando paso no pasa de los 640 pesos ese tag. así que corroboro que sí hay cambio. Estas tarifas se van a mantener hasta el 31 de diciembre de este año, salvo que se cumpla la excepción que permita a la concesionaria subirlas para el cuarto trimestre en caso que los tráficos vuelvan a aumentar en forma muy sustantiva. Esto es sumamente importante, bro, que acá de decir. Ustedes dirán, pero pelado, ¿por qué? Porque en este periodo que estamos con cuarentena, COVID y toda esa shit, eh, yo igual estuve saliendo por temas de trabajo. Igual tenía que ir al trabajo de vez en cuando. Y había pocos autos en la carretera. Y en horarios punta, que son como de 6 a 8, 9 de la noche, las carreteras seguían mandando y colocando el horario punta. O sea, seguían aumentando las tarifas, siendo que las carreteras estaban vacías. Y no había, no había como el típico, eh, la típica excusa para subir el, la tarifa. ¿cachai? Y estos weones estaban ganándose las lucas por lo menos un par de meses haciendo esa wea. Y este cambio recién lo vi yo ahora en julio. Perdón, junio. Ya. Eso es más o menos. En resumen, no los quiero aburrir más con ese tema. Porque yo sé que no están acá para ver videos de esta shit. Pero eso es más o menos el resumen de lo que yo entiendo también. Yo no soy experto, simplemente le estoy tratando de eh, eh, informar a ustedes con lo que yo tengo y lo que yo cacho. Porque no quiero mal informar tampoco. Si no tengo claridad, no quiero mal informar. Además de que estas bajas se vienen ahora. Yo leí por ahí, y de hecho voy a ver si es que pillo el fragmento que está acá publicado en la tercera. Claro que acá habla de que hay una eliminación del 100% de las tarifas de saturación. Entonces, eso quiere decir que son las tarifas de hora punta. La eliminaron. Y hablaba de algo de que va a haber una devolución de dinero. Y eso es lo que estoy buscando. Hablan de descuentos y no hablan de devolver plata. Puta la weá, weón. Voy a buscar la información, weón. Voy a buscar la información bien. Pero yo leí que iban a haber devoluciones de dinero. Si encuentro la información, se las voy a colocar en el resumen. Ya, para que estén atentos. Vale. Eh, ahora no lo voy a hacer porque puede que me tire todo lo que resta de directo buscando la información Y no los quiero aburrir buscando algo que a lo mejor no voy a encontrar tampoco Pero si encuentro la información sobre la devolución del dinero de las autopistas Se los voy a hacer saber y se los voy a dejar Se los voy a colocar en el resumen del, del directo que lo subo en el canal, ¿vale? El Baltitón dice En mi opinión, esto de los tag y peajes son una estafa, hermano En mi opinión Es que, mira no sé si, o sea, sí, yo creo que más de alguna hueá trucha tiene que ir entre medio. Pero es que es un servicio y los servicios hay que pagarlos, entiendan eso, cabrón. O sea, si yo voy a meterme un estacionamiento pagado, tengo que pagarlo. Si yo me voy a meter a una autopista pagada, tengo que pagarla. ¿Cachai? No estoy defendiendo a los hueones, pero es un servicio. Si yo voy a hacer uso de un servicio, tengo que pagar por ello. ¿Ya? A mí lo que me hincha las pelotas es que claramente cobran más de lo que deberían cobrar. Eso sí me hincha las pelotas. hago sí. Pero aún así hay concesiones, por lo que tengo entendido yo, espero no equivocarme. Hay concesiones de las carreteras en las que siguen haciendo más carreteras con el dinero que nosotros invertimos. En el sentido de invertir me refiero a pagar. Lo que nosotros pagamos las carreteras lo utilizan para mantener otras carreteras. ¿Cachai? Entonces... Eh, igual hay temas de por medio, o sea, ellos también están entregando otro servicio en otro lado, no solamente las carreteras de acá de Santiago, ¿cachai? Como les digo, o sea, las carreteras hay que pagarlas, ¿cachai? Eh, en algún punto en el servicio que tú estás haciendo, si a ti te pasa un accidente en la carretera, que me ha pasado, porque me han chocado por atrás y he tenido que parar al lado, eh... Bueno, la ambulancia de la carretera llega mucho antes que la ambulancia del sapo o del hospital o de la web. Llegan al toque, ¿cachai? entonces ahí tú estás pagando un servicio, a lo mejor de una atención rápida. La ambulancia de la autopista llega mucho más rápido. Si sí que hay empana, llega más, va a llegar más rápido el servicio de la autopista que el bueno, que no sé, algún mecánico. ¿cachai? Entonces hay un servicio de por medio de detrás ¿cachai? y hay que pagarlo, querramos o no, porque es un servicio. Pero como les digo, lo que me echa las pelotas es que es mucha plata. Es mucha plata. Encuentro que es mucha plata lo que se paga. y Porque imagínate, pues, bueno, eh, Un peaje en una hora. No, 10 minutos. 10 minutos pasan más de 100 autos en la carretera. Hora punta. ¿Cachai? Imagínate toda la plata que están ganando en 10 minutos. En un pe... Hay peajes que son valen más de una luca Entonces, weón. Bueno, igual encuentro que es excesivo el cobro totalmente excesivo. <risa> creo que lado mucho y días y mucho y de seguido así como que no. Oh sí. Buena, Pablito, weón. Te rajaste, hermano. Pablito, CBR Blue donó al canal 2.500 pesos. Muchísimas gracias, hermanito. Este es el tercer directo seguido que donáis, hermano. De verdad, te lo agradezco. Te lo agradezco mucho, mucho, mucho, hermano, por donarme eh, los 2.500... Los 2.500 pesitos, Pablito, apañando al canal. Nos dice... Ya, pues, cabros, motívense una lucatón para el canal del pelado. No es necesario, hermano. O sea, si pueden y quieren hacerlo, yo siempre voy a estar muy, muy agradecido por las donaciones que caigan en el canal. Pero si no pueden, me da igual. Con un like, con un comentario, me siguen apoyando igual. Pero, Pablito, de verdad, hermano. Te rajaste con 2.500 pesos. Los de los directos anteriores también te rajaste con 2.500 pesos. Y de verdad, te lo agradezco de todo corazón, hermano. Muchísimas gracias, perro. Pero no está en la página. ¡Uy! ¡Shit! ¡Niggy! ¿Quién nos donó? Sebastián L. Larraín. Nos donó 1.300 pesitos. Mi pana, mi bro, mi choro, mi lomo plateado, mi líder de manada, y, en Niggy. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias, Sebastián, por esos 1300 pesos, bro. Se agradece de el co Coroco por el apoyo que está teniendo el canal, de verdad. Muchísimas gracias, cabros. Se agradece muchísimo. Precio. Cache. La CBR 300, que cuando salió costó 3 millones de pesos, ahora está en 3,790,000 pesos, o sea, casi 4 millones. Yo sabía que la moto iba a subir. ¿Por qué? Porque cuando la compré me dijeron no, mira, este es el precio de salida para la gente que la compre, que la reserve, son tres palos, pero en un futuro va a subir. Ya, subió 3 millones Eso es suyo. Pero ahora de un paraguaso, ahora último, no fue hace mucho que subió. Subió a 3 millones La moto no vale esos tres millones Honda. No, hermano. No, hermano. La moto no vale eso. La la ¿Cómo se llama esta? La Yamaha R3 subió casi a 5 palos. Yamaha R3A. Subió caleta. Mucho. Demasiado. Si ya estaba cara, ahora está más cara. P Cáchate. La R15, como les comenté, está a 2.700.000. La R3 está a 4.800.000 pesos. <risas> Oh, manche su madre, weón. La wea cara, weón. La R6. Chucha. La R6 está a 12 millones 300 mil pesos. La R1, 17 millones. 18 millones. Está a 18 millones. 18 millones la R1. Shit, nigga. Entonces, mira, imagínate que de por sí esta moto yo la encontraba cara. Ahora ya está. Como que se dispararon, weón. como que se fueron al cerdo. Fue como, no estamos vendiendo, así que las que vendamos las vamos a vender cara es, es, es como que esa es la impresión que me dio a mí con el tema de la, de, ese, de esa alza de precio Porque, porque ¿qué pasa igual? O sea, igual, entre comillas, si lo analizáis igual es como entendible. Hay tiendas que están cerradas, están vendiendo mucho menos y toda esa chet, y hay cuentas que pagar. Entonces, cuando las cosas son así, si llegase a venir así, sin orquille, o sea, sin ABS y toda esa chet... Como que igual uno piensa, weón, bueno, estoy pagando excesivamente, weón. Bueno, y pienso lo mismo. Creo que... De hecho, la CBR a 2 millones 8 por lo menos... Perdón, a 3 millones 8 por lo menos debería traer ABS. Mínimo. Mínimo, hermano. No, no vale la pena esa moto sin ABS a ese precio. Ni cagando. No. No. No. No. No. A empezar a bloquear. ¡Uy, shit! mire Dame un segundo. Dame un segundo. Un segundito nomás, hermano. Un segundito más, broda. Voy a mandar un mensaje. Si la cosa sale bien, es posible que el directo hoy día se alargue. Si me va mal, el directo lo dejamos un ratito más, ¿vale? Pero sí, tengo algunos consejitos. Algunos consejitos. Hay unos haces bajo la manga, bajo mi experiencia. Cosas que me han pasado a mí les podrían servir a ustedes. Creo que sería un buen... Me comprometo a que si no lo hacemos ahora, lo hacemos el próximo directo. Me comprometo a, a, a hacerlo. Voy a prepararme, colocar algunas cosas, algunos tips. Me comprometo aquí en vivo, right now, Nixon, a que el próximo directo, si no lo hacemos ahora, si no me contestan, el próximo directo, voy a darle espacio a eso. Alejandro Reyes dice: La Yamaha R3A ya era cara y ahora la cagó. Es que la cagó, Alejandro. <ríe> es demasiado carísima. La cagó. El manuel RZ dice. Es para ir recuperando. Sí, pues bueno, por las pocas ventas y todas la la, la, la, las tiendas que han cerrado y todo. Yo también pienso que por ahí van los tiros. Yo creo que por eso han subido tanto. En serio. ¿Quién más? No, no. Sebastián ¡Sido! Otra vez se rajó, hermano. Dice. No mandó un GIF. El GIF no sale. No sale, puta que lata, no sale el GIF. ¿Por qué no saldrá el GIF? Pero bueno, acá en el chat mandó un GIF que dice Coming soon. Y el Sebastián nos acaba de donar 1300 pesitos más para el directo, para el canal. Muchísimas gracias Sebastián. De verdad se agradece todo ese apoyo que me dan. Muchísimas gracias. Héctor Tito dice Buena, buena, peladito. Acá recién conectando, mi saludo desde Kill Pues puta, mi bro está llegando, casi ya no estamos yendo. Elect eh, perdón, José Miguel dice Hola pelado, tengo moto Hace poco tiempo Como que le faltó ahí algo, algo al José Como que puso la mitad del texto eh, José O sea, creo yo, es la impresión que me da Porque colocó dos puntos Ahí como que iba a explicar algo o preguntar algo eh, puta, me alegro, hermano, que tengas moto hace poquito eh, si, si es tu primera moto Y no cacháis mucho Este es tu canal, perro Este es tu canal Acá aprendemos, acá conversamos Acá nos equivocamos y rectificamos ah, ¿Cómo estoy ahí? Eh, sí, hermano, aquí aprendemos harto Así que hágale nomás Bienvenido al canal El G.A.S.H. dice Oye, pelado, igual está brígido el tema de los robos de las motos Oh, shit, niggi Oh, shit, nigi. Sí es verdad Sí, está brígido el tema de las motos y me comprometo también al próximo directo para que tengamos temas ya tenemos dos temas para el próximo directo así como lo hicimos hoy día que hablamos de la lluvia hablamos de la revisión técnica, hablamos de las carreteras para el próximo directo me comprometo a hablar sobre consejos para motobloquear. para la gente que quiere incursionar en el motovlog y también me comprometo a traer imágenes de robos de motos que están hoy en día, porque los robos de motos hoy en día están brígidos, brígidos y por lo mismo tampoco no quiero hacerlo porque me puedo equivocar y puedo desinformar así que yo te aconsejaría y es lo que siempre hago métete a un curso de manejo deportivo ahí te enseñan a frenar pero a frenar de verdad hermano yo en lo personal he ido a dos y los dos me enseñaron de diferentes formas me quedo con el segundo eh, y eh, ahí entendí cómo frenar y la capacidad de frenado que tiene mi motocicleta. Estoy hablando de la CBR. La capacidad que tengo de apretar el freno a fondo. Sin que se me bloquee la rueda delantera. Frené en, dentro de 20 metros. De hecho eran menos. Tienen que haber sido unos 16 metros. Desde que frené en seco. Iba a 80. Y frené en seco dentro de 16 metros. Aprox. Y ahí fue donde uno empieza. Si va más rápido obviamente... Eh, te, te, se demora más todo el tema pero es cuático darte cuenta de que cuando tú, tú estás manejando en el día a día cuando frenas no estás utilizando el 100% de la capacidad de tu freno entonces si tú no eres capaz de darte cuenta de todo lo que puedes apretar ese freno cuando tengas que hacerlo de verdad lo único que vaya a hacer va a ser apretarlo tan fuerte y hacerlo mal que se te va a bloquear alguna rueda la trasera la delantera, la que sea y te vas a ir a tierra. Por eso es importante hacer los cursos de manejo. No el curso donde te dicen. Con este subís, con esta bajáis, Aquí este es el embrague, este es el freno. No, no es un curso de conducción normal. No es para aprender a manejar. Es para mejorar tus habilidades de manejo. Ojo, háganlo. Se lo recomiendo de verdad. Tenéis que estar en el minuto. Estar en los zapatos de la persona. Para saber cómo realmente hubiera reaccionado. De, y lo digo de verdad, o sea A mí me ha pas, me han pasado varias cosas Yo creo que me he salvado varias veces de chocar En seco contra un camión Me pasó una vez Contra un auto que me frenó encima Y con una mancha de aceite Que salvé de caerme Y, y, y de verdad He zafado por los cursos Y se los digo de verdad No, no estoy haciendo publicidad a ningún curso Porque no me pagan <risa> Pero, pero sí, les, les, les aconsejo hacer los cursos, porque gracias a esos cursos que yo hice, hoy en día estoy en una pieza. Hoy en día no me caí, hoy en día mi moto no está hecha mierda en el patio. La Cristina dice... Ehm... Eh, ¿Tienes algún dato de alguien que haga cursos cuando sale un curso más o, cuánto sale un curso más o menos? Tengo un dato, pero eso, eh, puta, es que te podría dar el dato donde yo hice el curso, ¿cachai? Pero de repente me da lata hacer estas cosas, estas menciones, porque, o sea, encuentro injusto. Y aquí ya me estoy saliendo netamente de... Es mi forma de pensar también, o sea, espero se me entienda y me comprendan. Encuentro injusto muchas veces eh, estar haciendo propaganda de algunas cosas eh, porque estas, estos videos los ve gente. ¿cachai? Estar haciendo propaganda, entre comillas, gratis. Siento que ellos están teniendo un beneficio y yo no tengo ninguno y realmente eso me complica un poco porque a la final todos estamos trabajando acá. Eh, y son empresas. ¿cachai? Entonces... Puta, por último, rájate con un curso gratis para regalárselo a ustedes. ¿Me cacháis? Si a mí viene alguien y me dice, oye, si es que estamos haciendo cursos de manejo. Te regalamos un cupo para que se lo regalí a los cabros. Sh, cagado, la risa, le hago promoción, pues, bueno. Y le, le regalo un curso a ustedes. ¿Cacháis? Entonces, de repente, me, trae, me da un poco de lata eso. Que, de repente, a ellos les gusta que uno los mencione, pero... Puta, pónete con algo. ¿Me cacháis? Espero me entiendan, cabrón. Eh... Bueno, les recuerdo, próximo directo, me comprometo a planificar y hacer una estructura, más o menos, de los consejos que yo les puedo dar para el motoblog. Y ojalá la persona con la que estoy hablando, que quiera iniciarse ahora en el motoblog, eh, estar, que esté acá con nosotros. ya Cosa de que tengamos como alguien que quiera aprender y podamos conversar. ya Me comprometo a eso. No sé si llegue la persona con la que quiero hacer esto, pero si llega bacán, si no, lo, lo hacemos así nomás. Y también me comprometo con el otro que habían hablado, eh, ¿Qué era el otro... Ah, los robos de moto, los robos de motos. También me comprometo a buscar información, buscar algunos vehículos bacanes y, y que los veamos juntos y hablemos de los robos de las motos. Eh, oye, ¿les gustó esta temática? Así, luz, luz apagada de fondo, las luces de Navidad de hace dos años pegar la pared así, así cambiándose. ¿Les gustó? Eh, háganmelo saber. Así, el próximo directo lo hacemos igual o ya hacemos backup y, y lo dejamos como lo estábamos haciendo antes, con la, así más normal, por decirlo de alguna forma. Eh. Me despido, cabro. De verdad, muchísimas gracias por estar acá. De verdad, se lo agradezco, Caleta. Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Sin ustedes los directos serían palabras aburridas. Así que de verdad, se lo agradezco de todo corazón, cabro, por el apoyo. Saludos a todos los que estuvieron acá. Eh, el patito Martínez dice, eh, nos vemos de vuelta de cuarentena aquí en casa con un asado. Usted sabe cómo llegar, cacha. Gracias amiguito, gracias hermano, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo también eh, allá a toda la familia. Y a la consu. Le mando un fuerte abrazo también. Eh, eso pues cabrón. Nos vemos muy, muy, muy pronto. Próximo directo. Chao, chao, chao. Ahí no encuentro el botón. <risa> salió como la jueza, <risa>